entrando a una o iniciando más bien una etapa crucial de este COVID-19 así que hoy más que ayer tenemos nosotros que seguir atendiendo ese llamado de las autoridades, ese llamado que nos hacen a quedarnos en nuestra casita eh, a partir de ahora no creo que haya la necesidad de salir a la calle. quédate en tu casa para que reiteramos, vamos de esta manera pues contar la cadena de propagación de este eh, coronavirus que nos ha estado afectando afectando a todo el mundo y de manera especial hoy nos afecta a nosotros así que de manera encarecida les rogamos que atendamos este llamado para que lo más airoso posible ante esta situación las autoridades no continúan tomando medidas en pro de que esto pueda ser posible. Nosotros, de manera especial, queremos, ante esta situación que estamos viviendo, antes de, de comentar esto, yo quiero, eh, pues, decirle que como cada martes nos acompaña eh, nuestro compañero Alberto Cássio, nuevamente importante, y hoy, pues, nos va a compartir lo, en términos legales lo que significa ese llamado a emergencia nacional, Día hiciera el presidente de la república haciendo atribuciones que le confiere la institución de la república. Así que Alberto estará tocando ese tema en el día de hoy, pero además tendremos también eh, con nosotros, eh, como siempre, esas orientaciones y esos temas que comparte hoy, precisamente hablándonos ya en su condición de médico psiquiatra, la doctora Milagro Sierra estará eh, con nosotros compartiendo un tema de orientación. Respecto a este mismo tema que está viviendo el mundo en el día de hoy, también estará dando una, algunas orientaciones nuestra querida amiga, la doctora Dayana Flores, quien es ustarmóloga, y también estará compartiendo algunas orientaciones con respecto al cuidado que deben tener las personas que tienen el problema eh, de los ojos, de la vista. Así que muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes en el día de hoy, además de unas cápsulas que me enviará eh, el doctor. Eh, Federico Grabo, en su condición de pediatras, que esos y otras cosas que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy. De entrada, yo quiero resaltar una acción de un gran amigo, de un empresario franco, que es Elvis Alberto, quien anunciaba nosotros que el pasado viernes, gracias pues, hacía Comitante, eh, con algunas instituciones eh, gubernamentales, que de alguna manera, e instituciones de alguna manera, están en el deber de seguir laborando en estas instituciones, como por ejemplo, la CRUFOA, el hospital, así como también el cuerpo de bomberos. Él fue a través de la fundación que preside, la fundación Alberto Brito, pues él en coordinación con ella decidió de suministrarle eh, eh, unos cuantos días lo que es la alimentación al personal que labora en estas instituciones, una labor muy loable... ...pero en la, ya en la tarde, de, en el día de ayer, lunes, también... ...Elvis Alberto, nuestro buen amigo, empresario de esta ciudad... ...también hizo un gesto eh, muy loable y que nosotros nos vemos en la necesidad... ...más bien de resaltar, y es que Elvis pues, decidió cerrar su empresa... ...una empresa que se dedica a la venta de comida decidió cerrarla e enviar a sus empleados a su casa a estar con su familia. Pero además de esto lo hizo eh, haciendo una acción que es lo que debemos nosotros resaltar. Antes de, de enviarlo a su casa cada uno, pues le preparó una canasta, canasta esta que contiene los las, las productos eh, mínimos para ayudar cinco o seis, una semana que esté en su casita con esta situación resuelta. Además, le avanzó... Eh, su quincena para que se fueran también con su dinerito, los bolsillos. Pero la TEMAR le, le hizo la oferta que si algunos de ellos, aparte de de su quincena, tenían la necesidad de que se le hiciese algún préstamo, con el único interés de darle tranquilidad en su casita, los días que van a pasar tranquilos con su familia y quedándose en su casita. Así que desde aquí, Elvis Alberto, una acción loable, la cual nosotros... Debemos resaltar y valar esta acción suya que pueda eh, también animar e incentivar a otros empresarios a que hagan lo mismo. No solamente empresarios franco no solamente empresarios dominicanos, sino también empresarios del mundo, que tienen todos los recursos. Por ejemplo, no he oído eh, pronunciarse a ese eh, dueño, por ejemplo, de la compañía... Eh, claro, como lo es Carlos Slim, mexicano, eh, eh, este señor también, eh, Bill Gates, no le he oído pronunciarse, poniendo a su disposición todos los recursos del mundo que tienen a su disposición, poniéndolo para, por ejemplo, eh, que se fabriquen de manera express, de manera rápida esas mascarillas esas, esas eh, herramientas que se necesitan, esos utensilios que necesitan los medios y que necesita el mundo. Para evitar la propagación de esta pandemia que está afectando, ya como, como tal, como dice pandemia, afectando el mundo entero. Quisiera oír esos esos eh, multimillonarios, los más ricos del mundo, también pronunciarse y poner a disposición esos recursos económicos que tienen en pro de que también se pueda contribuir a que, pues, lo antes posible, el antivirus o el medicamento que pueda detener esta situación que está afectando el mundo. Decíamos nosotros ayer que si no nos humillamos, no vamos a ser perdonados. Este es el momento de que esas personas, esas figuras, esas eh, alineado que tiene el mundo, pues una manera de humillarse es eso, poniendo a disposición parte de sus recursos. Eh, ahora, beneficio de la humanidad. Ojalá y que pronto podamos nosotros ver una acción como esta: eh, ese desprendimiento eh, a que nos llama también nuestro divino creador. Eso que tenemos, eso, eso que tienen ustedes, que fue conseguido, ¿verdad? Eh, el, con el trabajo, eh, claro está que se le ha permitido y que Dios los ha premiado con la bendición de tener todos los recursos del mundo. Hoy, él mismo, la misma humanidad, pero le llama a deponer esa actitud de desprendimiento y ponerlo a disposición de la humanidad. Así iniciamos nosotros. Reiterar el, el, el, el, las salutaciones a Elvis Alberto como presidente de la Fundación Alberto Brito, pero también como empresario, dueño... De esta empresa al más de apoyo, que Dios le siga iluminando siempre, y de seguro, hermano, que cuando todo esto pase, Dios se lo va a pedir bendiciones y que su negocio siga floreciente, como siempre. Por esta actitud de generosidad y humana que usted ha tomado, que esta acción pues, pueda invitar o seducir a otros que hagan lo mismo. Así iniciamos nosotros este contacto diario en el día de hoy, que es martes 24 de.